A nombre de la comunidad Nahua y ejido de Tecoltemic pedimos que se cancelen las dos concesiones otorgadas en nuestro territorio y que se declare la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la ley minera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo a la comunidad indígena Tecoltemi en contra de la ley minera. Sin embargo, concedió por mayoría de votos el amparo para cancelar dos concesiones de la minera Gorrión, perteneciente a la empresa canadiense Alma del Minerals por no realizar una consulta previa. Lo anterior, de acuerdo con el Amparo en Revisión 134-2021, interpuesto por Nicéforo Lobato Martínez e integrantes del comisariado ejidal Tecoltemi y la comunidad indígena Nagua, Tecoltemi. La resolución se da 20 años después de la llegada de alma del Minerals a la entidad poblana y a siete años de iniciar un proceso legal en contra de su filial Minera Gorrión. Ambas empresas han sido denunciadas por pobladores de la región por riesgo ambiental y uso excesivo de agua. No obstante, han sido ignoradas por las autoridades locales y federales a lo largo de su funcionamiento. La comunidad indígena Nagua Tecoltemi, perteneciente al municipio de Iztacamastitlán, demandó en 2015 a la Secretaría de Economía por no realizar una consulta previa a la entrega de los títulos de concesión minera en 2003 y 2009 ante el miedo de quedarse sin agua, además del daño ambiental que causaría en la zona. En aquel entonces, los pobladores fueron apoyados jurídicamente por el Consejo Tijat Tlali y por el Centro de Análisis e Investigación para frenar el proyecto de la minera Gorrión, que planteaba abrir una mina a cielo abierto para extraer oro y plata. También solicitaron reformar la ley minera, pues actualmente permite la expropiación, ocupación y aprovechamiento de los recursos naturales que perjudican la vida, territorio y ambiente de las comunidades. Por su parte, los representantes de la empresa minera Gorrión defendieron que la consulta previa no era su responsabilidad, sino del Estado y de las autoridades que les otorgaron las concesiones.